Yeah, yeah. No voy a llevar cadena, nana. Nuncha para el nudo ni, ni plata, ta ta. Llevo la piel marcada, dada, ta. Con tinta la fe y ya lo sabe que No voy a llevar cadena, nana. imagen para llamar, solo el hash que vos fumas. No estoy ni ahí para andular, visto Adidas, visto Nike. Tengo todo lo que tú quieres, tengo todo lo que prefieres. Dale más, ven conmigo de Que Son niños que no dan nada. Na'. sabe que conmigo te olas. Que pasamos a full la noche entera y él no te da lo que tú esperas. Yo te doy para lo que deseas. Quédate conmigo más, la te va a faltar. Pide lo que quieras. Que sea pa' shibar, quieres mi flores, te las consigo, quieres una chaqueta te las consigo, quieres un abrigo, te las consigo, vendo conmigo, te las consigo. Abro mi camino con las manos, y nada de todo ha sido en vano. Sudo lágrimas a lo largo de mi vida. Eh, eh. No vendo mi imagen ni por dos millones de pesos. Esto es un proceso, yo tengo peso. cuando casi caigo presa y en medio nana me lo gané tu mamá no quiera disimular que conmigo te quieres quedar no, no voy a llevar cada nana Y uh, ¡De